Temporada de verano, cuidados de la salud, golpe de calor. El golpe de calor puede afectar a personas de cualquier edad, pero los grupos de mayor riesgo son los niños que no manifiestan sus síntomas con facilidad y los mayores de 65 años. Te recomendamos aumentar el consumo de líquidos, no exponerse al sol en exceso, evitar las bebidas alcohólicas o muy azucaradas, ingerir verduras y frutas. Reducir la actividad física en horarios pico. Usar ropa ligera, holgada y de colores claros, gorro y anteojos. Permanecer en espacios ventilados o acondicionados. Instituto de Seguros de Jujuy. Gobierno de Jujuy. Unión. Paz y trabajo.